Gracias Francis, gracias Carolina, gracias al equipo de producción y gracias a toda la gente que nos ve. Tenemos, eh, miren, a la tablet he enviado un primer video, porque una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Entonces, en la tablet hay un video que acabo de enviar de que el camión de la basura por mi casa, en la organización castellana, debió haber pasado el viernes y hoy es martes y no ha pasado. Y qué resulta? Bueno, eh, la, la tiene muchachos, sino para enviarlo de nuevo. Ah, no, no, no yo no lo envié la tablet. Eh, me aculpa, ahí, verdad? Déjeme reenviarlo. Creo que fue a ti que te lo envié Israel. Pero ahí, ahí le va a llegar a la table para que la gente vea lo que pasa con la con la con la basura. Miren eso, eso es en el frente de mi casa. Y miren qué hicieron los perros con la basura, que está ahí desde el viernes, porque era el viernes que debió pasar el camión. Yo quisiera saber si la gente de Movisoluciones me van a ayudar a recoger eso, que no es agradable. Atención, Eric Rissek. que no es agradable eso. Y que no me diga Francis que no debí ponerle en otro sitio porque ese es el frente de la casa donde yo vivo. Pero bien, ahí está y eso está pasando en la mayoría de los sectores de San Francisco de Macorís. Gracias al equipo de producción. Por otro lado, hay gente que cuando no tiene argumentos para debatir, entonces acuden a recursos pobres, malsanos a veces, y carentes de toda lógica. Pero como yo no estoy aquí para agradar ni para ganar batallas, me da uno y tres lo que piense cualquiera. Porque es que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Vamos a escuchar lo que, dicho, lo que yo he dicho aquí en varias ocasiones. ¿Tenemos los videos, Israel? Vamos a escuchar el primero. Y entramos. Habló de que el Producto Interno Bruto está creciendo en un 13%. Eso es, es importante eh, revisarlo. Dice que somos el principal destino de Centroamérica...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 ¿Y qué dijo Lionel? Que es las hombre. comparaciones ayer... Estoy estaba, estaba hablando de un expresidente, un estadista de la República Dominicana. Dijo Lionel, las comparaciones no se pueden hacer con el 2020 porque estábamos cerrados, hay que hacerlas con el 2019. Yo lo había advertido, igual que advertí lo de los empleos, dije, es mentira lo de los empleos. No es verdad que se esté recuperando nada. Todo lo contrario, se están perdiendo empleos en la República Dominicana. Pero los fanáticos no entienden eso. Y por eso es que aquellos que... Tratamos de esforzarnos por investigar y documentarnos. No podemos irnos con la valla. Desafortunadamente. Eso por un lado. Por el otro, los maestros ayer le ofrecieron pagarle 5 mil, un aumento de 5 mil y pico de pesos. Están dado al pecado porque ese aumento solamente salió de mil y pico para unos y de 2 mil pesos para otros. Pero como yo no he investigado al respecto, le voy a dar la, el beneficio de la duda para ver qué pasó, si fue un error. Pero me imagino que también eso se lo van a, le van a echar la culpa a las autoridades pasadas porque así es que actúan los irresponsables. ¿Cómo es? Le van a echar la, eso que pasó, le van a echar la culpa a las autoridades pasadas porque los irresponsables eh, así es que actúan. No, eso no es culpa mía, eso es culpa de, lo, de las autoridades pasadas. Voy a hablar de Leonel en unos segundos pero primero vamos a ver este disparate del presidente Leon, el, el, el Luis Abinader. Póngame ahí en... ah bueno.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 Si hoy tenemos la ley de compra y contrataciones, se la debemos a él. Y la mayoría de leyes que, que organizan al país, la creó el PLD. Me dice Pedro, me dice Pedro aquí, eso era un gra una grabación de hace varios días, que fui yo que le escribí el discurso de Leonel, lo que pasa es, que yo tengo datos. Y yo cuando voy a hablar no, no aplico la pasión, yo aplico los datos que yo puedo comprobar porque yo estoy especializándome en investigación científica y nos enseñan los datos que tú plantees tienen que ser comprobables, tienen que ser comparables. Vamos a ver qué fue lo que hizo Lionel. Ya lo tenemos en detalle. En su gobierno. ¿Cuánta gente encojonaba ahora? ¿Cuánto que voy a decir? La creación de la Comisión Nacional de Reforma del Estado, la Comisión Presidencial de Reforma de la Justicia, la Ley de presupuesto, la Ley de Crédito Público, la Ley de Tesorería Nacional, la Ley de Planificación e Inversión Pública, la Ley de Compras y Contrataciones, que el PRM se le encuentra muy dura y la van a modificar para ponerla más flexible, la Ley de Contraloría, que también la van a modificar para acomodarla a sus intereses, la ley de administración pública, la ley de función pública, la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, creó el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo. Y yo no soy leonelista, pero ah. los datos son irrefutables. Ahí está, ahí y dados. el comunicador y el investigador tienen que ser objetivo o por lo menos acercarse lo más posible a la objetividad. Podemos sí. hablar, pero no solamente eso. Miren qué, qué extraordinaria contradicción la del presidente Luis Abinader. Póngame lo que yo le envié a la tablet y póngalo en vivo para que la gente lo vea. Porque a mí lo que me gusta es que la juventud anote y diga, déjame ver si esto que se llaman es, es cierto. Y vaya y lo investigue en diferentes fuentes para que se entere. En el, en el WhatsApp, yo le acabo de enviar un titular donde el presidente dice, léalo conmigo, lee Pedro conmigo. Presidente Abinader dice trabaja en la terminación de 700 obras que encontró inconclusa. 700 obras inconclusa. Y no que se estaba robando el país. Eso es una contradicción, presidente. Miren, en un libro que me recomendó Wilson Camacho, sí, Wilson Camacho, el del PECA, de Andrés Beiteman y Mauricio Duches, te dice que las cosas que contravienen tu teoría, que no son coherentes con tu teoría, mejor no la digas, porque le estás haciendo daño a tu teoría? Si usted encontró 700 obras en progreso, ¿cómo usted dice que, que encontró el país quebrado y que se estaban robando el dinero? Eso es una contradicción, presidente. No sea disparatoso, no se deje llevar de lo que, de lo que dicen sus asesores. Lionel lo destruyó cuando dijo... ¿Cómo es posible que usted habla de, de la recuperación de 700 empleos cuando no se perdieron 700 mil 700, empleos? Fueron 400 que se perdieron. Y no hay posibilidad de recuperar anualmente, ni en su mejor momento, más de 120 mil empleos anuales. O sea, una locura. El presidente está hablando por boca de ganso. Y entonces, cuando hay gente que anota, va e investiga, verifica, entonces vienen y lo destruyen. ¿Qué es lo que pasa conmigo aquí? Por eso cuando el, el, el, el, el invitado dijo, se están tomando préstamos para pagar, yo le digo, eso es falso, porque los préstamos, cuando tú tomas préstamos para pagar, a alguien tú le estás pagando, por tanto esa deuda tiene que bajar, y eso va al presupuesto nacional. No nos crean tan tontos, señores. O sea, en el presupuesto nacional, cada peso que entra está establecido para qué va. Y entonces eso debe decir, miren, del presupuesto nacional, tanto van para salud, tanto para esto y tanto para pagar la deuda. Ay, ¡Ay, presidente! Aquí hay gente que piensa, por Dios, no todos nos llevamos de lo que dicen las redes sociales y, y, y, sin entrar a los titulares, sin revisar la noticia, el contenido. Y entonces, fíjense ustedes lo fácil que es. Que yo decía cuando dijo, está, el Producto Interno Bruto está creciendo un 13%? Y yo sé que eso hay que revisarlo, porque no me parece lógico, no me parece lógico. Estamos ahorrando que ahí es que ahí cuando se confunden ellos mismos. Estamos ahorrándole al país que yo, ¿cuántos millones? Claro que lo está ahorrando, si no lo está invirtiendo. O sea, oye Pedro, esto. Tú tomas prestado eh, 100 mil pesos para tú guardarlo, pero mientras tanto están pagando rédito. ¿Qué lógica tiene que tú tomes prestado para tú guardarlo? Porque eso es lo que están haciendo. 13 mil millones de pesos y solamente han invertido mil millones de pesos. Y dice eh, el invitado que estaba aquí con nosotros, se está invirtiendo en salud, pero por Dios vea el presupuesto para que tú veas lo que se está invirtiendo en salud, porque eso está ahí. O sea, los presupuestos no es a lo loco Es que te dice, en, en salud se invirtieron tanto o se van a invertir tanto, porque eso no es, eso es, eso está establecido por ley, señores. Y por eso es que a mí me da a veces esta vergüenza, cuando una gente quiere defender lo indefendible, lo indefendible. Querer hablar de, de, de los proyectos de gobierno o de los gobiernos pasados es un error. Lo acaba de refrendar el presidente. Cuando yo vi esto me reí. Pónganla de nuevo. 700 obras, dice el presidente, que encontró inconclusa, pero encontró Punta Catalina, la ciudad, la ciudad eh, eh, sanitaria, Encontró 56 hospitales en la República Dominicana, algunos de ellos no estaban concluidos, y encontró la mayor cantidad de aulas de toda la historia de la República Dominicana, con quien quiera lo, lo podemos debatir aquí y donde sea. Pero encontró el país lleno de ambulancias, de camiones de bomberos con el sistema 911. Pero encontró el país lleno de vehículos, de guardias, y gente que andan en las calles con la seguridad vial. Eso también lo podemos discutir en cualquier terreno. Pero encontró el país lleno de estancias infantiles. ¿Qué es lo que va a construir Luis Abinader? El país prácticamente está construido completo en esos 20 años que ellos dicen que defalcaron el país. Y eso lo póngalo de nuevo para que la gente lo vea. 700 obras que dijo él. Porque yo no puedo decir si es verdad. 700 obras. Entonces, ¿cómo tú dices? ¿Cómo tú dices que no encontraste nada? que no encontraste planificación, te estás contradiciendo. Tu teoría, tu teoría no es coherente, no es coherente. Pero dice el presidente, atención a la gente de San Francisco de Macorís, que ellos están haciendo 400 obras, otra contradicción, porque en el, en el discurso, en el discurso, el presidente Luis Abinader, mírenlo aquí, dice, vamos a ver. Construcción, oye esto Israel, lo que es una contradicción, por eso es que la cosa hay que anotarla e investigarla Construcción de 434 obras por un monto de 700 mil millones, de 70 mil millones de pesos Míralo aquí Entonces cómo tú me dices a mí que tú estás haciendo 434 obras y por otro lado me dices que tú estás haciendo 700 Coño, ponte de acuerdo, ¿cuál es el discurso? Incoherente le estás mintiendo al pueblo. Y te lo dijo Leonel cuando dijiste, estás manipulando los datos para, para, para engañar a la gente. Te lo dijo Leonel anoche y te lo vengo diciendo yo aquí. Lo que pasa es que las pasiones políticas ahora están muy altas y la gente no entiende. Pero en tres años la gente va a entender y va a decir, caramba, nos estaban engañando. ¿Que hubo corrupción? Claro que sí, en todos los gobiernos ha habido corrupción. Porque eso no se puede tapar. Y no hay corrupción y esto hay que decirlo con mucha fortaleza, no hay corrupción que no sea dirigida o apañada ¿m? o con la complicidad del propio presidente de la República. Es decir, que si en los gobiernos de Balaguer hubo muertos, asesinatos, no podía suceder si no era por la dirección de Balaguer. En los gobiernos de Leonel, si había corrupción, no podía suceder si no era con la dirección o el apañamiento de Leonel Fernández. No hay forma, los presidentes lo saben todo. Igual en los gobiernos de Hipólito, igual en los gobiernos de Danilo. Por eso yo digo, si hay corrupción en los gobiernos de Danilo, y más con ese entorno que estaba cerca de Danilo, que eran su familia, no podía haber corrupción sin la autorización de Danilo. Y por tanto, todos deben ir al mismo saco. Y ahora, no hay corrupción, bien. óiganlo bien, con esto termino, no hay corrupción si no es con el apañamiento y con, la, y con la luz verde del propio presidente Luis Abinader. En este país no se mueve nada sin la autorización de los presidentes. Y muchísimas Bien, gracias. Gracias.